Hola, ¿cómo están? En el presente capítulo vamos a hablar sobre las operaciones del pasivo. Dentro del campo de las operaciones bancarias vamos a hablar sobre conceptos breves o, o los conceptos que abarcan las operaciones del pasivo. Dentro de estos conceptos tenemos uh, la definición o el concepto de lo que es un depósito. ¿Qué es un depósito? El depósito es un dinero que un titular de una cuenta bancaria eh, pone o deja bajo custodia de una entidad financiera la misma que se hace responsable por dicho dinero. Bien, un depósito a la vista. ¿Qué es un depósito a la vista? Es una obligación que tiene una institución financiera con el público. Que el mismo que se espera sean retiradas en un plazo establecido, un plazo determinado, sea corto, eh, preferiblemente corto. Además, pagándonos o al depositante, la entidad financiera paga al depositante un interés el mismo que se encuentra fijado por la ley. Eh, existe una clasificación. Estos depósitos se encuentran clasificados de la siguiente manera. Los depósitos a la vista, depósitos con preaviso y los depósitos a plazo. ¿Qué es un depósito a la vista? Es aquel en el cual el depositante puede retirar en cualquier momento total o parcialmente el dinero o los fondos que dispone en su, en su cuenta es decir no existe ninguna restricción para que el el, el inversionista o el depositante pueda retirar su dinero Él puede retirarlo en cualquier instancia que lo desee los depósitos con preaviso Él es aquel en el cual el depositante puede retirar los fondos depositados siempre y cuando cumpla con un plazo de preaviso a la entidad eh, a la entidad financiera en la cual hizo el depósito es decir aquí existen algunas entidades financieras que de acuerdo a su política interna eh, tienen cierto reglamento en el cual el depositante tiene que realizar un preaviso a la entidad para poder retirar sus fondos y los depósitos a plazo que son fondos eh, los cuales eh, son depositados a un plazo fijado es decir un plazo fijado para cuyo término en cual el depositante no podrá ser retiro del mismo sino con, en el periodo que se cumpla ese depósito eh, este depósito eh, igual va a recibir una tasa de interés fijada por la entidad financiera y pueden ser estos depósitos a plazo eh, en nuestro país están considerados como a plazo de 30, 60, 90, 180, 360 días o más ¿Qué es una cuenta de ahorro dentro de este ámbito pues eh, tenemos a los ahorristas y dentro de los ahorristas un producto determinado que se denomina cuenta de ahorro que es una cuenta de ahorro un concepto general es un depósito a la vista ¿Por qué a la vista porque usted puede retirarlo en el tiempo eh, corto más corto establecido por usted es decir cuando usted lo necesite eh, devenga un interés eh, es decir el banco la entidad financiera la cooperativa de ahorro y crédito la sociedad financiera tiene que pagarle a usted un, un interés por esos depósitos. Este dinero se genera durante el tiempo que usted lo mantiene su dinero. Este acceso se lo hace por medio de una denominada la libreta de ahorros, eh, la misma que permite al cliente hacer depósitos o retiros a conveniencia, cuando él lo desee. La apertura de una cuenta de ahorros está dada por la colocación de un valor, es decir, de un dinero depositado, de un valor monetario, y es de exclusiva competencia y responsabilidad de los bancos, e instituciones financieras legalmente usualizadas ellos son los que van a responder por su dinero con este documento, este documento libreta de ahorro tiene ciertos requisitos fundamentales los cuales debe usted como cuenta, como cuenta ahorrista o como ahorrador leerlos previamente para no cometer ningún, nin, ninguna falta ¿cuáles son los requisitos? son muy simples todas las entidades financieras le solicitan su documentación de identidad su cédula de identidad el RUC o pasaporte si es que es extranjero el certificado de votación una planilla de servicio básico de cualquier servicio básico que usted tenga sea de consumo de energía eléctrica agua potable o consumo telefónico y un depósito inicial este depósito inicial eh, ciertas entidades financieras lo ponen a su conveniencia es decir van en algunas entidades financieras desde los 20 dólares hasta los 50 o, o en otros casos dependiendo de la entidad financiera inclusive un valor un poquito más elevado hablemos de las cuentas corrientes que también se encuentra dentro de depósitos ¿Qué es una cuenta corriente una cuenta corriente es un contrato por el cual un banco en este caso un banco no una cooperativa los bancos son los únicos que pueden emitir cuentas corrientes eh, decíamos que es un contrato por el cual el banco se obliga a cumplir las órdenes de pago que emite el cuenta correntista en forma de un documento valor llamado cheque u otros mecanismos de pago de registro hasta el límite de la cantidad de dinero que el cliente mantenga su cuenta o que haya convenido en un contrato con la entidad financiera los depósitos en de cuenta corriente ganan intereses y son exigibles a la vista mediante la presentación de los cheques una cuenta corriente eh, también tiene que cumplir ciertos reglamentos una cuenta corriente puede ser cerrada a voluntad es decir por, por bajo dos, dos aspectos fundamentales una bajo la condición directa del cliente acercándose a la entidad financiera realizando una solicitud y puede cerrar su cuenta a conveniencia y la segunda es a través eh, que lo cierra unilateralmente lo puede cerrar el banco pero el banco lo cierra bajo, actualmente bajo la orden de la superintendencia de bancos es decir cuando usted como cliente o como cuenta correntista haya eh, recaído en eh, una falta como son tres cheques protestados ¿sí? tres cheques eh, protestos es decir que no haya tenido fondos y que no se le habían pagado se la puede cerrar actualmente existe una disposición en enero del 2012 en la cual usted eh, las condiciones o los plazos de cierre son más cortos es decir si un cliente tiene una cuenta corriente si recae en tres cheques su cuenta será cancelada cerrada cancelada no podrá usted girar cheques hasta por un plazo máximo de un mes transcurrido ese tiempo usted nuevamente su cuenta podrá ser habilitada y continuará realizando el giro de cheques las cuentas corrientes no tienen un costo mensual de manejo o de mantenimiento para el cliente por cuanto incluye uno o varios de los siguientes servicios eh, que se vengan a pagar por ejemplo es decir usted puede pagar va a pagar ciertos valores por ciertos servicios que el banco que su cuenta corriente y que el banco le ofrece como son la revocatoria de cheques propios, la entrega mensual de los estados de cuenta, eh, la, la porta chequera, la apertura de la cuenta, las transferencias entre cuentas, es decir, entre cuentas de una, un mismo banco, transferencias bancarias o transferencias interbancarias, eh, notas de débito eh, por pago de servicios eh, públicos, privados, eh, jubilaciones, roles de pago, pensiones entre otros otros costos que el cliente también puede aquí cancela con una cuenta corriente son por la entrega de cheques devueltos cheques protestados los costos del cheque la transportación de valores eh, portachequeras adicionales que usted como cuenta correntista pueda solicitar emisión y renovación de tarjetas de cajero automático cortes de estado de cuenta, es decir, cuando usted se acerca a un banco y pide eh, el estado de su cuenta en un momento determinado, eso es un corte de cuenta. El pago, el pago sobre el disponible, es decir, cuando existe un sobregiro, cuando su banco a usted le sobregira, cuando usted ha emitido un cheque sobre el valor que usted mantiene en su cuenta y el banco le ha pagado, usted tiene que pagar un interés, como habíamos eh, hablado en, clase, en clases anteriores. Eh, Usted tiene que pagar el interés que le devenga ese sobregiro ocasional que se ha generado. Siempre amparados bajo el sigilo bancario, las cuentas eh, pueden ser las cuentas pueden ser personales, colectivas o corporativas o de instituciones públicas. ¿Qué es el sigilo bancario? El sigilo bancario eh, es un código de ética profesional entre los ejecutivos de entidades financieras los cuales eh, le dan la autoridad para no poder emitir ningún criterio, fuera de, de su ámbito, fuera del ámbito del, del banco, sobre las cuentas correntistas o cuentas de esta entidad. Absolutamente está prohibido bajo la ley emitir información que corresponde a estas cuentas, ¿sí? a los clientes. Es absolutamente eh, está, no está permitido. Cómo se puede dar, cómo se, ¿nos salimos del sigilo bancario? ¿Cómo se sale los, los ejecutivos del sigilo bancario? Cuando existe una orden judicial ¿sí? determinada por un juez, en ese instante se puede emitir información. Caso contrario, no, no se puede realizar absolutamente bajo ningún concepto. Los requisitos que se necesitan para una, para una apertura de una cuenta corriente son los siguientes, entre otros. Estos pueden variar de acuerdo a la entidad financiera. Eh, la solicitud de la llena, la solicitud de apertura de cuenta, la cédula de identidad o el RUC, en este caso si es persona jurídica, no consta en los registros de la superintendencia de bancos de cuentas inhabilitadas, es decir, que usted esté completamente limpio. Referencias bancarias, referencias comerciales, certificados mensuales de ingresos y para personas jurídicas se exige una documentación extra como por ejemplo las escrituras de constitución de la compañía su empresa escrituras del último aumento de capital nombramientos actualizados de los representantes legales el RUC la copia del RUC o el certificado de cumplimiento de obligaciones del año en curso es decir el año en que se encuentra usted cursando conferido esto por la superintendencia de compañías un listado de los la copia de los listados de los socios y accionistas de la empresa del año en curso presentado a la superintendencia de compañías y poderes en caso de haberlos es decir un poder que usted puede emitir a un tercera persona en caso de existir el mismo Bien, ahora hablaremos sobre los depósitos a plazo ya habíamos dado un concepto, una de, un concepto general una definición son inversiones ¿sí? son inversiones que generan un rendimiento sobre su dinero de acuerdo al plazo mínimo en nuestro país el plazo mínimo son 30 días en adelante y la tasa de interés fijada o pactada con su oficial de inversiones estas tasas de interés las fija el banco central del ecuador eh, en un mínimo y en, es decir en un, en un piso y en un techo de lo cual la entidad financiera puede hacer uso de esos rangos pero no puede salirse ni por encima del techo ni por debajo del precio del valor, de la tasa de interés mínima eh, son consignaciones que devengan intereses y que son respaldados por un título valor eh, son cuentas del pasivo que registran obligaciones financieras confirmadas y exigirlos al vencimiento de su plazo es decir a su plazo de 30 días o hasta más de 361 días existen ciertas características en estos cuáles son son el rendimiento el impuesto las formas de invertir el rendimiento que le devenga una tasa de interés. Como nosotros, como inversionistas, buscamos un rendimiento, es decir, un valor superior a lo que dejamos, es decir, obtener una ganancia. El impuesto son los certificados que están grabados en nuestro país con el 5% sobre el rendimiento financiero, salvo aquellos casos en los que se encuentren exentos de la, por la ley. Y las formas de invertir es fácil: usted se puede acercar directamente a las oficinas. Negociar el plazo, la tasa de interés y realizar la inversión conveniente en efectivo o en cheque. También existe otra característica que es al vencimiento: es decir, usted como usuario, como inversor, podrá convertir al vencimiento en las siguientes alternativas: el pago de un cheque, es decir, cuando usted gira un cheque con posfecha, posfecha o para una fecha subsiguiente y no la fecha actual, el pago de un crédito en una cuenta de capital de intereses, una renovación de capital. Eh, por intereses una renovación automática a la tasa vigente del mercado es decir si la tasa vigente del mercado ha subido de la que inicialmente usted celebró el contrato usted puede renovar su contrato con la nueva tasa vigente en el mercado algunos requisitos como habíamos mencionado en nuestro país en las entidades bancarias por lo general el, el valor mínimo para que usted realice una operación a, a plazo una inversión son mil dólares eh, tal vez en cooperativas el monto puede ser inferior a ese valor es decir existirán cooperativas que usted le, le pidan un, tal vez usted pueda realizar una inversión desde los 300 dólares en adelante eh, usted tiene que presentar la cédula de identidad el pasaporte si es de persona extranjera un registro único de contribuyentes y en el caso de débito de cuenta usted tiene que firmar ¿sí? un documento autorizando a la entidad financiera que le debite de su cuenta los valores que le exigen o que se cobran al finalizar el periodo de la inversión la negociabilidad un documento de valor como un certificado de depósito se puede negociar dentro y fuera del mercado es decir cuando usted le entrega un documento de valor este puede ser negociado internamente en nuestro mercado financiero o fuera de este mercado financiero ya que un documento de valor un certificado de depósito es un documento en valor que vale por lo que, lo que tiene inscrito dentro es decir por el valor que representa más no por su característica física y la garantía que el cliente puede dejar en garantía los cdps o los certificados de depósito y obtener un crédito inmediato por el mismo valor en el mismo día es decir al 100% del valor usted puede obtener un, eh, un dinero un crédito con la garantía de un cdp hablemos sobre los fondos de inversión este es otro, otro aspecto fundamental dentro de las operaciones eh, un fondo de inversión es un vehículo como su me lo indica de inversión conformado por aportes de dinero que hacen distintas personas eh, es decir si usted quiere dejar una inversión un fondo de inversión para el eh, la educación de su hijo, usted puede empezar a ahorrar de una entidad financiera a través de un fondo de inversión con una de tasa de interés fijada para un periodo subsiguiente. Es decir, este dinero no se podrá retirar sino hasta un periodo siguiente. Usted simplemente puede hacer inversión, incrementar capital y obviamente con la tasa de interés eh, actual que usted ha celebrado, ese capital podrá ir ganando, eh, podrá ir creciendo en un futuro y cuando usted lo requiera es decir si lo invirtió para educación de su hijo o de sus hijos en un tiempo eh, posterior cuando sus hijos ya vayan a, a la educación vayan a hacer uso de la educación pues usted podrá retirar ese dinero con un interés muy alto es decir es, un, es una inversión segura existen algunos beneficios como son la rentabilidad la diversificación la información liquidez comodidad la capitalización diaria y los mecanismos de control existen los fondos de inversión administrativos y los fondos de inversión colectivos gracias por su atención